Con más de 10 años de trayectoria ecuestre, iniciando desde el 2007, participando en los mejores eventos regionales y estatales. Aquí están, sí, aquí están, ocupando siempre el mejor prestigio en eventos ecuestres y jaripeos. Estos son los caballos bailadores de Beto Chávez.